La nueva edición de la encuesta Bicentenario UCEA DIMARC reveló que los niveles de amistad de los chilenos han disminuido en la última década. Queremos conocer más detalles. Sebastián Fuentes nos va a contar a esta hora de la mañana. Seba, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días, claro. Y no solamente eso, porque también ha bajado los niveles de confianza hacia las instituciones, han cambiado un poco cómo se conforma la familia. Queremos conocer más detalles respecto a eso. Estamos junto a Francisca Alessandri, coordinadora de la encuesta Bicentenario. En primer lugar, eh, preguntarle respecto a cómo se constituye o cómo se construye esta encuesta, para que vayamos entendiendo un poco la realidad de los chilenos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. La encuesta precisamente este año eh, cumple 10 años, y comenzamos a hacer el 2006 de cara al Bicentenario. Queríamos saber qué expectativas, qué percepciones, cuál era el ánimo de los chilenos del Bicentenario y es la primera encuesta que abarca temas culturales, familiares, religiosos, además de temas sociales e institucionales. Este año, después de una década, vemos que Chile ha cambiado, eh, nuestra idiosincrasia se mantiene, somos un país familiar, pero... Somos un país algo desconfiado y además hoy en día más realistas, un poco más pesimistas de lo que éramos hace 10 años. Ahora, respecto a eso, por ejemplo, partamos un poco desmenuzando esta encuesta, partamos primero con lo que tiene que ver con el núcleo familiar, las relaciones entre amigos. ¿La gente cada vez eh, comienza a construir sus relaciones con menos amistades que hace 10 años? Por Sí, de hecho, hace 10 años el promedio era un poco más de cuatro amigos, hoy día es un poquito más de dos amigos cercanos y esto es eh, bastante más bajo que lo que ocurre, por ejemplo, en los países anglosajones, donde eh, alrededor de cinco o seis el promedio amigo. Aparentemente, ¿no es cierto?, eh, eh, tenemos menos tiempo, a lo mejor eh, la misma desconfianza hace que no nos abramos a los demás, pero somos un país, como decía, muy familiar, la familia sigue siendo muy valorada y en todo eh, orden de cosas, por ejemplo, la mayoría de las mujeres que trabajan dice que son las abuelas las que cuidan y los abuelos los que cuidan a los hijos, por lo tanto, las relaciones familiares nos copan bastante, la familia es el principal soporte afectivo, eh, eh, social y, y también, ¿no cierto?, de ayuda a la hora de cualquier problema y así lo entiende la mayoría de los chilenos. ¿El caso del matrimonio, por ejemplo, ha cambiado en estos 10 años la concepción que se tiene sobre él? Bueno, eso es uno de los puntos eh, eh, que más eh, ha cambiado y ha sido aceleradamente, más que en otros países de la región, y es la legitimación de la convivencia. Eh, incluso después que se tienen niños, en general las personas eh, dicen eh, aceptar la convivencia como una forma de eh, mantener una vida en común con una pareja y eso ha significado una caída bastante sostenida eh, en estos 10 años del matrimonio. Y al respecto... Por el matrimonio, la concepción hacia la Iglesia, ¿cómo se está mirando la Iglesia en nuestro país? ¿También ha ido cambiando? Como todas las instituciones, la Iglesia ha sufrido una falta de confianza, se ha ido afectada por eso, y, y, y todavía, a pesar de que hay una gran valoración de que los valores cristianos, morales, estén muy presentes y se ve como necesario en la sociedad, eh, no se ve tan importante el rol de la Iglesia como una institución que en el pasado se veía como mediadora en conflictos sociales etcétera. Respecto a las instituciones, también hay una baja en la confianza respecto a esta. ¿Qué, ¿Qué nos pasó a nosotros los chilenos que le perdimos tal vez el interés o esta entrega de confianza a algunas instituciones públicas? A ver, en las democracias modernas es un fenómeno bastante generalizado, la falta de confianza en las instituciones. Esto ha aparejado aparentemente con una mayor transparencia, con una mayor eh, información de la opinión pública, además con mayores exigencias. Eh, Chile ha pasado eh, a tener... Un un ingreso per cápita mucho mayor que hace 10 años, hace 50 años, y, y las la personas están más demandantes porque esperan mejores servicios, esperan ma mayor eficiencia de la empresa privada del Estado, y eso hace que las instituciones estén mucho más presentes y haya un espíritu más crítico respecto de su funcionamiento. Pues en ese sentido, es difícil hacer comparaciones, pero socialmente, ¿qué nos podemos comprar a otra realidad en algún otro país? A ver, en, en términos generales, eh, nosotros seguimos teniendo una percepción de que somos bastante excepcionales en la región, con una alta apreciación de nuestra historia y con una apreciación muy alta también de la democracia y de nuestro desarrollo económico. O sea, todavía somos bastante positivos para juzgar a Chile, pero esto ya en un plano un poquito más, digamos, más bajo respecto de lo que era hace 10 años que fue una especie de... de de optimismo. Eh, pero comenzamos a ver de que tenemos problemas de corrupción, por ejemplo, similares a nuestros vecinos latinoamericanos. Entonces, en ese sentido creo que somos excepcionales en algunos aspectos según la percepción de los chilenos, pero en otros ya no tanto. Ahora, En ese sentido, en esta proyección de hace 10 años, ¿se puede proyectar 10 años más hacia dónde vamos como chilenos? A ver, lo que podemos proyectar es que nosotros vamos a seguir al menos cinco años más con la encuesta. Eh, la Universidad Católica está eh, muy comprometida con este proyecto, lo mismo que hay Mark y los medios que nos acompañan en esto. Por lo tanto, esperamos poder eh, ir estudiando la sociedad chilena en los próximos cinco y, ¿por qué no, diez años más? ¿Seremos más pesimistas, cree usted? Yo soy optimista de que no, de que vamos a ser más optimistas. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy, muy buenos días. Ahí conversamos con Francisca Alessandri, coordinadora de esta encuesta de masa académica de la Universidad Católica, entregándonos más detalles respecto a los resultados y cómo nos vemos nosotros los chilenos, cómo estamos y o cómo hemos ido cambiando también durante estos... ...últimos 10 años. Sebastián. Sí, interesantes datos, Seba. Vale la pena echarle una mirada... Eh, ...porque es bien revelador respecto a cómo los chilenos... ...están viendo las instituciones. Ratifica datos con una metodología distinta... ...pero lo que muestran las encuestas que se realizan... Eh, ...cada cierto tiempo, las encuestas de mes a mes... Sobre las, eh, la desconfianza, la caída eh, de la Iglesia Católica, eh, también el pesimismo sobre las metas que se ha planteado en nuestro país, creo que es súper revelador y debería llamar atención además principalmente eh, a la clase política y a los dirigentes de nuestro país que tienen muchísimo que reflexionar y au hacer autocrítica respecto a estos datos eh, que entrega esta encuesta Bicentenario. Gracias por ese despacho, Seba. Nos vemos luego. 7.37 con 37 y vamos a otra materia el ex gerente general de SQM Patricio Contes